qué tarde querés vivir, qué noche querés pasar y en qué mañana te querés despertar. Vos siempre elegís. Y como vos elegís, también elegís la dieta que querés. Ahora me viene una dieta diferente. ¿De qué se trata esto en la lupa? Voy a poner la, la lupa en, las diferent, en los diferentes nombres de las dietas. Le vamos a dar la bienvenida a la ingeniera en alimentación. Alejandra Agarro, hola Ale, ¿cómo estás? Hola Cari, yo bien, bien, no a tu nivel, pero bien, bien también. <risa> <risa> te, está, te vas a vengar, eh, te vas a vengar. <risa> <risa> bien, bien, bien también. ¿Viste, el traje de dieta nueva? ¿Dieta nueva? Quiero saber, porque bueno, me tendré que poner a dieta, Ale. <risa> hay tantas tendencias, viste, hay tantas tendencias nuevas en torno a la alimentación, y esta es una, la debe haber visto, plant basic o la dieta basada en plantas, está como Ajá. muy en auge, muy, muy de moda, muy a full en todos los portales, entonces bueno, eh, me parece, vi una noticia, viste, que yo siempre sigo, sigo noticias, sí. y que me llamó mucho la atención, porque viste la cadena Burger King, la americana, la de la que tradicionalmente se identificó por, por chatarra, básicamente. Sí. Bueno, vos sabés que abre un local, el primero, en América Latina, plant-based, o sea, todo basado en plantas, y digo, mirá vos, una una empresa caracterizada desde siempre por comida chatarra, uh -huh. eh, la movida que hace, ¿no? Obviamente es una, es una estrategia de marketing siguiendo la, la tendencia del mercado, digo, no tiene que ver con una conciencia en, en cuanto al alimentario, sino que, bueno, se suben a la ola de lo que el mercado demanda, ¿no? Pero bueno, no deja de ser... Una, una buena noticia. Lo hacen asociados con una startup, está así, alimentación muy consciente, se llama NotCo, a lo mejor la viste, Not, uh -huh. y después Co. Eh, bueno, juntos van a abrir el, pri el primer eh, local, Plant Basic, que me parece una movida interesante, viste, como muchas tantas otras marcas de las grandes, de las tradicionales, como por ejemplo la Serenísima, se subieron un poco a esta ola, uh -huh. eh, sacando... Productos, por ejemplo, leche vegetal, leche de almendra, leche de, Tal cual. de, de semillas. Eh, aprovechando no esta tendencia que el mercado les marca que no, no incluía los productos que ellos tradicionalmente ofrecen. Tal cual. Bueno, eh, esto pasa siempre, ¿no? Uno se tiene que adaptar a los cambios. Hay un gran, sé que falta mucho por aprender, pero hay un gran cambio en la nutrición. Sí, hay, un, hay eh, por lo menos eh, se le presta atención y se pueden tomar decisiones en cuanto a qué quiero hacer yo con mi alimentación, ¿viste? Antes era o como mal o hago dieta estricta, restrictiva, basada en pechuga con ensalada y, y por un tiempito hasta que me bajo estos kilos y después vuelvo a lo, a lo que está mal. Entonces, eh, ahora eh, hay muchas alternativas, pero sobre todo lo que me parece interesante es que todas ellas eh, son como para instalarse, como para quedarse en la vida de la persona. No es una cosa pasajera buscando solo un descenso de peso, sino que es algo mucho más grande y que es más probable que se quede y haga efectivamente un hábito un, un hábito alimentario saludable dentro de la vida de la persona. Porque cari incluyen otros componentes. Digamos, no es solamente ya la imagen estética, sino que, por ejemplo, esta, basada en plantas, o vegetariano, que podría ser lo mismo, el vegetariano es un poco más estricto, viste uh -huh. no admite eh, producto animal alguno dentro de su dieta. Esta sí, eh, o sea, está mayormente basada en plantas, pero admite ocasionalmente algunos productos vegetales. Pero cualquiera de ellas, y sobre todo el veganismo, que es distinta a su vez, porque el veganismo sobre todo incluye más, eh, es como más abarcativa, digamos, el vegano, no solo no consume productos de origen animal, sino que tampoco usa cuero, no usa lana. Entonces, este es eh, tiene más que ver con una cuestión identitaria, una cuestión de creencias, de valores, de, de cosas en las que yo creo y que se refleja en la alimentación. Por eso pienso que es este, más probable que se quede en la vida de la persona. Eh, bueno, y de paso tiene el beneficio de, de comer saludable, de afectar, digamos, positivamente la salud. Pero como tiene que ver con por ejemplo uno de los valores del cuidado del medio ambiente viste eh, el vegetariano por ejemplo o el vegano eh, hace mucho hincapié en no, no consumir eh, productos animales por el sufrimiento animal primero que eso también viste que está como muy muy mucho más eh, visibilizado en cuanto al, al, al perrito y, a, y a, pero también en cuanto a animales de, de más grandes entonces como tiene que ver con algo que uno eh, en lo que uno cree viste es más probable que que se quede, o, o en cuanto al cuidado del ambiente, por ejemplo, la, la ganadería produce un montón de gases del efecto invernadero, muchísimo. Uh -huh. Entonces, el que elige una alimentación basada en plantas también lo hace teniendo en cuenta esto, ¿no? esta conciencia ambiental de que no quiero eh, afectar negativamente el medio ambiente tampoco. Entonces, es, di es muy distinto a lo que pasaba con la nutrición hace no solamente 10 años atrás. Tal cual, tal cual, muy diferente. Bueno, Ale, ¿y qué lo que vos estás eh, diciendo, ¿no? Eh, y que te está gustando más allá del marketing que vos eh, que vos mencionaste, eh, ¿en qué favorece esto en las personas? Como ese plus. Mí, me gusta sí, como vos decís me gusta porque tiene esa posibilidad de quedarse y no ser una dieta pasajera. Uh -huh. Y sí también tiene efectos positivos. Eh, bueno, desde ya sobre enfermedades como el colesterol, la obesidad, la hipertensión. Eh, hiperglucemia, diabetes, hiperlipidemia, que eso es cuando tenés elevado, por ejemplo, los triglicéridos, en eso es determinante el efecto positivo que tiene seguir una dieta eh, basada en plantas. Uh -huh. Algunas vitaminas aumentan mucho, eh, como la A, la C, algunos minerales como el potasio, el, la fibra aumenta mucho, entonces es muy benéfica para todo este problema y ese trastorno que hay respecto al tránsito intestinal, que hay tantas personas que, que tienen problemas con eso. Hay algunos estudios que, que prueban que aumenta la longevidad, por ejemplo, el tiempo, el tiempo estimado de vida y la fertilidad, que también es otro tema, Viste que uno escucha de tantas parejas que tienen problemas con eso. Entonces, a nivel salud, tiene beneficios, tiene beneficios probados, pero también, y a esto iba la columna de hoy, hay que tener algunos cuidados, Cari, porque... Bien. yo escucho muchos vegetarianos que sobre todo eh, son eh, chicos jóvenes adolescentes uh -huh. por esta cuestión identitaria que te digo que están en búsqueda de quién soy y por eso de, de pertenecer y de cómo afecta el par en, en, en mí dice entonces mucho mucho público joven que se acopla a estas dietas eh, basadas en plantas pero justamente son eh, los que están en edad de crecimiento y hay un, un factor clave que es la vitamina b12 que está presente en, en, en la carne por, por naturaleza, y que cuando dejo de comer carne, sí o sí tengo que suplementarme. Por ejemplo, ese es un punto, ¿no? Claro. Eh, porque, ¿qué hacen? Se convierten en veget son vegetarianos Y empiezan a comer pastas, tartas, y, y no mucho más que eso, ¿viste? Sí. Y no es, este, no es eh, equivalente, digamos, uno tiene que... Buscar la forma de seguir incorporando los nutrientes que dejó a un lado al sacar de mi dieta el producto animal. Mira, eh, con respecto a eso está muy bueno que lo aclares porque siempre tiene que estar acompañado de cuando uno va a hacer una dieta de un profesional al lado, ¿no? Sí, que esto sí. es fundamental o el, el asesoramiento porque sí. a mí me pasó y esto lo digo desde desde mí. Yo me había cinco años fui vegetariana. Y sí. tengo un tema en, en la sangre que necesito hierro y que la carne es lo que me da. Puedo tener un suplemento y quizás ahora con más razón, pero eh, no me podía despegar de, del hierro, que eso es no. importante. Entonces, no. eh, esto es cuando el, la responsabilidad con el cuerpo de uno cuando va a tomar una dieta, ¿no? Totalmente totalmente Con el hierro pasa algo puntual que es, este, nosotros decimos disponible. El hierro de origen animal, digamos, el sí. que encuentro en la carne, está mucho más disponible, es eh, más fácil de absorber, digamos, que el hierro que está en los vegetales, por ejemplo, en las lentejas, que es la clásica. Sí, sí, que te dan Entonces, lentejas. Sí. Te dan lentejas, pero cuidado, porque a veces hay posteos que son un poco, hay que mirarlos bien, porque te dicen, bueno, eh, fuente de hierro de origen animal. Bueno, sí, cuidado, pero ¿cuánto tengo que consumir? ¿Y claro. cómo lo tengo que consumir? Claro. ¿Y con qué lo tengo que combinar? O mejor dicho, no combinar para no perderlo. Con el zinc pasa lo mismo. Están mucho más disponibles en, el, en los productos de origen animal. Entonces, uh -huh. si yo decido dejarlos, bueno, tendré que buscar asesoramiento y planificación profesional... Para ver, bueno, ok, están en estas fuentes vegetales, pero ¿cuánto? ¿Cuál es la porción? ¿Con qué lo puedo combinar? ¿Con qué no lo puedo combinar? Y hasta el método de cocción, Cari. Por ejemplo, hay formas de hervir las legumbres, como las lentejas, que favorecen esta mejor absorción del hierro. Entonces. Eh... Hola. Hola, sí, sí, sí, te sí. estaba escuchando. Eh, no, atento. no, porque hizo un, un ruido en mi teléfono y, y no sabía no, no. qué pasaba. Estoy, estoy. Eh, entonces, bueno, hay que ir a buscar asesoramiento profesional. Ni tampoco pasarse a la chatarra, porque hay gente que claro. no come más carne y, pues, y empieza a comer chatarra. Eh, el equilibrio, siempre hay. El que tener equilibrio el que. y la responsabilidad, como decimos siempre, nadie sabe mucho de, de alimentación porque lamentablemente en, en la escuela no nos enseñan nada de eso pero ni lo básico entonces, bueno, eh, a sabiendas de que tenemos esta, esta carencia digamos bueno entonces ir a buscar asesoramiento profesional que no va a ser mucho, a lo mejor son una, dos, tres consultas hasta que el médico la nutri te, te den tips y te orienten eh, para que, es muy loable eh, todo el tema cultural y, y de valores que implica no ser vegano, vegetariano, plant basis pero hay que hacerlo responsablemente porque la fisiología y la ciencia al final mandan entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Pero, como te pasó a vos, que mira que, que bárbaro que traes el ejemplo, siempre con asesoramiento y una dieta bien planificada. Tal cual. Igual, eh, te soy sincera ya, perdón que me mencione yo, pero creo que le puede servir a muchos. Eh, uh -huh. Siempre me quedé con esas ganas de decir, de despegarme un poco de, de la carne, sí. ¿no? Sí. Pero, la verdad, me siento mal. No es que la, sí. la pasé mal, no es que fue... Sí una pavada. Realmente tenía una debilidad increíble. Entonces, digo, bueno, debe haber hoy en día más eh, recursos, ¿no?, para ir despegando un poco de la carne. Sí, hay más recursos, hay más nutri que están formadas, especializadas sí. en el tema, entonces es mucho más fácil. Antes era un poco a ojo y era un poco a ciegas, digamos, pero claro, hoy hay, si uno recorre las redes, hay un montón de Nutri que, que, que están especializadas en este tema y, a, y aparte, Cari, que hoy lo puedes hacer online, la consulta, entonces vivas donde vivas, puedes tener acceso a esto, pero de esa forma, viste, no por sí. las redes, no por por, por cuentas de, de Instagram o, no, no, no, eh, insisto, eh, porque uno, eh, cuando uno es muy, este, qué sé yo, sensible a, a temas del ambiente y... y y el tema de los animales a mí también me pasa, a mí me ha pasado de trabajar en mataderos y es tremendo, pero está es arriba, tremendo lo arriba. que se ve es tremendo. Y vos decís, no, no, no, no, no, no esto no, ¿viste? O, o, o visitar eh, criaderos de, de, de pollo y ver cómo viven y, y bueno, y ya decir, yo no quiero ser parte de esto, ¿no? Bueno, es pero, que a mí me eh... está, a mí me pasa y cada vez me está pasando más y creo que a muchos, porque sí. los que queremos los animales, digo, la otra vez... Fui había cangrejo, pero no no pude comer el cangrejo. No, y en realidad no. me estoy comiendo un asado. Y creo que a mucha sí. gente le pasa esto, pero si yo veo la vaca me muero. O no, veo sí, sí. el cerdo y me muero, es decir, sí. de, no puedo. Entonces hay un sí. hay, hay un cambio y creo que es positivo, pero ver cómo, cómo buscamos ese equilibrio de lo que nos dan los animales para, para sacarlo por una decisión, no por, por moda, ¿no? No, claro, claro, claro. No no, no por moda, sino por esto que a uno le pasa, que, que se vuelve duro, ¿viste? Eh, y que a veces decís, mejor no pienso, porque si no... Tal cual. No, pero bueno, eh, si uno tiene ese impulso, que ya te digo, para mí es súper positivo, eh, animarse a hacerlo, y, pero este, responsablemente, como vos decís, con el cuerpo, mm. responsable con el cuerpo, ¿no? Con, con, con la salud y, y aprender, que bueno, siempre hacemos un poco hincapié en, en lo mismo... Eh, si, si tomo esta decisión, si esto es lo que quiero, bueno, a ver cómo se hace. Con cualquier cosa que uno quisiera hacer en la vida, ¿no? Cari, qué sé yo, uno quiere, no sé, encarar tal cosa y necesito aprender esta habilidad, entonces me anoto en un curso y la aprendo. Bueno, esto es igual, insisto, no no va a llevar mucho tiempo, serán 3, 4, 5 consultas y, y después practicar. Y una vez que uno empieza, es como todo, te enganchas y, y empezás a probar recetas y bueno, y se vuelve algo lindo, pero, pero sí que es un punto a tenerlo en cuenta. Perfecto. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Muy muy Bien claro y estamos atentos a todo bueno, lo que está, a estos dale, cambios. <risas> dale, dale. gracias a vos por, por el espacio y por dejarme hablar, que es lo que más me gusta hacer. Tal cual, ¿no? el <risas> espacio es tuyo. <risas> Ale, un beso grande. Gracias, buena chao, semana. Chao. Gracias, chao, igualmente. Chao. Así pasó la ingeniera en alimentación, Alejandra Garro. La escuchaste, toma nota y después ponelo en práctica. Ya venimos.